En este tercer vídeo vamos a tratar la búsqueda de jurisprudencia en la base de datos Aranzadi. En primer lugar, vamos a ver cómo encontrar jurisprudencia de una norma determinada. Veíamos en el tutorial anterior que podíamos encontrar jurisprudencia de un artículo determinado pinchando en el icono del mazo, que podemos ver dentro del texto de la norma. Sin embargo, pudiera interesarnos conocer jurisprudencia sobre varios artículos de una misma norma, o incluso sobre la norma en general. Dentro todavía de la pestaña legislación, pulsando en buscar jurisprudencia sobre una norma podemos encontrar jurisprudencia de la norma en general. Teclearemos ley de propiedad intelectual, pinchamos en la norma y como queremos buscar sobre la norma en general no es necesario incluir ningún artículo. Le damos a buscar, el número de resultados sería más abundante que si buscamos jurisprudencia que tratase de un artículo en concreto. Por ejemplo, sobre el artículo 19, que hablaba de la distribución, y el 32 al mismo tiempo. Como vemos, en este caso el resultado consiste en una única sentencia. A continuación, usaremos el buscador de la pestaña jurisprudencia como en el buscador de legislación, tenemos una gran variedad de campos que podemos combinar, introduciendo un término en texto o en resumen si queremos que aparezca en el resumen de la sentencia. Con disposiciones examinadas, podremos combinar, por ejemplo, la búsqueda de jurisprudencia sobre una norma donde al mismo tiempo se incluya determinado término. Por ejemplo, volvemos al artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual e introducimos en texto imágenes. El resultado de la búsqueda por estos dos parámetros es una única sentencia. El apartado voces, por otra parte, permite buscar jurisprudencia sobre un tema o varios. Podemos usar voces si conocemos el tema concreto o navegar por el tesauro de jurisprudencia. Por ejemplo, podríamos estar interesados por actos imprudentes constitutivos de delito contra el medio ambiente. Como no conocemos la voz exacta para esta cuestión, en el tesauro buscamos medio ambiente. Y podríamos ir navegando por las distintas carpetas hasta encontrar la que deseásemos. Delitos contra el medio ambiente por imprudencia grave y buscaríamos dicha voz. De hecho, podríamos también, tecleando Medio Ambiente e Imprudencia, acceder a la voz sin usar el tesauro. Otros criterios útiles son el marginal, el número identificativo aranzabi, el tribunal, por ejemplo, centrándonos en el Tribunal Supremo cuya jurisprudencia tiene relevancia doctrinal, o limitar los resultados a las sentencias, excluyendo autos, providencias u otras resoluciones, o aquellos documentos de mayor relevancia. Buscando según los criterios hasta ahora rellenados, la pantalla de resultados que nos aparece contiene iconos con los que debemos familiarizarnos. El número de estrellas hasta 5 indica la relevancia de la resolución, y con estos otros se nos indica si incluye o no la historia del caso, o comentarios o artículos de revista. En la pantalla de resultados se nos ofrece el resumen de la resolución y el órgano y sección que la dictó. Dentro de esta podemos realizar búsqueda por palabras. Y al igual que con los textos normativos, podemos guardar o imprimir una sentencia, incluyendo si lo deseásemos, un análisis donde se indicase la normativa considerada, bibliografía, etc. A la izquierda, en el sumario, tenemos la clasificación sistemática de las partes de la sentencia. Pasando a análisis, podemos ver la normativa que ha sido considerada en la sentencia, pudiendo acceder a la norma entera o a los artículos concretos que han sido de aplicación. Se puede acceder a su vez a la historia del caso. En este caso el proceso se inició en un juzgado anterior que consideró que procedió a continuar el caso que se refleja en la sentencia que estamos viendo también ver sentencias relacionadas a este caso. Al pasar el cursor sobre ellas, previsualizamos su resumen. En ocasiones, hay disponibles comentarios y bibliografía relacionada con la sentencia. Y, por último, podemos ver las voces de esta sentencia, por ejemplo, las que hemos utilizado en nuestra búsqueda anterior. En el siguiente vídeo, trataremos la doctrina administrativa, bibliografía, convenios colectivos y otras funciones de la base de datos.